Biografía de Angelillo Ángel San Pedro Montero, Madrid, 12 de enero de 1908, Buenos Aires, Argentina, 24 de noviembre de 1973. Conocido artísticamente como Angelillo, fue un cantante de coplas flamenco muy popular en su época. Canté un estilo de flamenco muy particular junto con coplas, aflamencadas y fandangos, cantes de ida y vuelta, soleares, media granaina, saetas, caracoles y tarantas, así como canciones tan populares como Chiclanera de Rafael Oropesa y Francisco Ledesma, Farolero, la hija es Juan Simón, Tengo una hermanita chica, Pobre Dos Cruces y Camino Verde. Juega todo en películas musicales de folclore andaluz, suspiro de Triana, la canción que tú cantabas, el sabor de la gloria, el negro que tenía el alma blanca, soy un pobre Presidiario, sentinela alerta, la hija de Juan Simón, Tremolina o mi cielo de Andalucía. Angelillo sufrió el exilio, había cantado en muchas ocasiones para el ejército republicano. Angelillo fue uno de los más abiertos defensores de la república, además había filmado dos películas con la productora cinematográfica Filmófono de Ricardo Urcoiti y Luis Buñuel, claramente alineados al pensamiento de la segunda república. Oyó de manera precipitada a Orán y desde allí acompañado de sádicas a la Argentina donde rápidamente adquirió una inmensa popularidad. Regresó a España en los años 50. Entre sus películas se destacan La hija de Juan Simón, versión de 1935, y Suspiros de Triana, 1955. Murió en Buenos Aires tras una operación de estómago en 1973. Gracias por tu visita, gracias al por tu visita al canal. Vuelve pronto, vuelve pronto.